Sí, bueno, ¿Ese, a ese nivel de ingreso no, función, no, no justifica con el sueldo que yo regalo. Ah, ese y nivel de ingreso. Escucha, Yerjan, ese no, no Ese no, es no, es no, es nivel de ingreso y ese plu pluriempleo que se debe tener no justifica no cumplir con los compromisos. la parranda... ...excelente... La ...próxima pieza... ...de la rondalla universitaria... ...alegramos es que no sí. ...sí, eh, dale, dale, dale, dale, dale... ...la gracia al coro de la Universidad Autónoma de Tomás, Santo Domingo... ...se encuentra aquí con nosotros... ...el profesor Miguel Medina... Eh, ...enfoquenlo por favor, Ya se encuentra... ...la profesora Rosa Francia... ...el doctor, y experto en justicia constitucional... <risa> Porque ese no, con, otro compadre. Bueno, pues, por aquí vemos a cómo es que se llama este muchacho Daco, eh, el, profesor. el profesor, cómo se siente. cuenta usted. Vamos a decir los nombres de cada uno de ustedes, por favor, para Sorángel, Sorángel, Yanira Laura, Minerva, Derlis, Elvis, Alejandro. Muy bien, vamos a continuar, profesor, usted quiere decir algo, ese micrófono es suyo ahí, adelante, está abierto ahí, adelante Yo siempre soy... No, no, no, sí. usted sabe que usted es tímido, Yo, no, diga algo ahí no, no tímido, sino que donde hay una dama Ah, okay, okay, okay, okay. adelante, adelante, adelante, adelante Muy buenos días, pueblo de San Francisco de Macorís y, y la región nordeste Y el mundo Gracias, a Telenor, por siempre brindarnos la oportunidad de llegar a todos los hogares de esta región a través de sus canales. Como recinto universitario, queremos seguir con la tradición de llevar a través del canto de los villancicos lo que es la alegría a la población franco-macorizana y del país la OAS a través de la unidad de extensión y con este magnífico coro que tenemos aquí en el recinto. Es ya una tradición poder llevar esa alegría. De manera que al pueblo dominicano decirle y a San Francisco de Macorís que como universidad le deseamos que tengan mucha felicidad, prosperidad y que el año nuevo nos encuentre abrazados en un mismo ideal, en un mismo objetivo, y es lograr lograr hasta darle solución a muchos de los problemas que tenemos, de manera que mientras tanto nos abrazamos en esa alegría. Feliz Navidad. Amén, amén, felicidades, felicidades. Así, ¿eh? Medina, Medina, dígase algo, por favor. Es muy propicia. Muy propicia la ocasión. En la celebración de la, de la Navidad para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís, que ha recibido tanto del personal, de los comunicadores, de los ejecutivos de Telenor, dar una muestra públicamente de la gratitud que sentimos con ese apoyo que ha tenido la universidad nuestro recinto de Telenor. Por eso, cada año eh, ocupamos los espacios de esta teleoperadora, eh, esta prestigiosa institución para mostrar esa gratitud y expresarle la disposición que tenemos de seguir trabajando juntos para... No voy a hablar ahora del desarrollo económico, para seguir conquistando la alegría que necesita el pueblo dominicano. Hay que vivir por la alegría independientemente de los momentos difíciles que tenemos que enfrentar los seres humanos. Y no solo en Navidad, sino que la alegría debe ser la puesta de siempre. Felicidades a Telenor, felicidades a sus comunicadores, eh, felicidades a su personal de apoyo y reiterarle nuestra profunda eh, gratitud con ustedes. Bien, gracias, bien, muy bien. amable eh, Telenor eh, y todos sus productores. Y de mañana le dan las gracias a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al de San Francisco por habernos tomado en cuenta para venir a traernos esta alegría y traernos este sentimiento tan importante en este momento. Recuérdese que República Dominicana pasa por situaciones que no siempre son las mejores, estamos saturados de una campaña política que ya no tiene habla a, de, habla de, hasta, habla hasta de la coronilla. Entonces vamos a... Continuar con esta alegría que nos trajo el coro de la universidad. Manzana y Coquito. Una nueva la mejor historia, administración la caneca, que ha tenido la universidad, Sócrates. Ah, sí. ¡Viva la alegría! ¡Vamos! ¡Vamos, sí. vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Todo el coro. Ahí vamos. Y el chal antigua está de fiesta de cumpleaños. Y sus amigos.